Vamos a hacer la Chi, abrir y cerrar. Okay. Please sit Por favor, va a dirigir entonces el Lian Chao. Sentarse derechos. Por el ido. si alguien quiere estar acostado también vamos a crear entre todos nuestro campo de Chi cerramos los ojos elevamos Pai Hui retraemos el mentón una bella sonrisa pequeña en la cara cerramos los ojos y observamos el interior escuchamos el interior observamos el interior sentimos toda la cabeza se relaja Cuando la cabeza se relaja, la mente se aclara. Relaja todo el interior de Chi. Siente el cuello. El cuello se relaja. Mente va a través del de pecho. Despacio inspiramos, exhalamos. Siente el espacio interior del pecho y el chi. Exhala. Siente que todo se relaja. Relaja el corazón, los pulmones. Las mamas se relajan. La mente va a través del abdomen. El abdomen se relaja. sentimos la espalda alta y la espalda baja la mente siente el espacio y el... todo se llena de chi se relaja espalda alta y espalda baja toda la columna se relaja. Siente los miembros superiores, hombros, brazos, manos. Se relajan. Siente las piernas y los pies, se relajan, la mente observa todo el cuerpo. Observa a todo el cuerpo este ser relaja. Todo el cuerpo es como una bola de chi. Como una bola de chi. Sentimos el universo, todo el cuerpo es de chi y se abre todo alrededor y hacia el universo. desde el interior al exterior. Todo el cuerpo de Chi se funde con el universo. sentimos el interior todo el chi universal en el interior de todo el cuerpo el chi universal está en el interior nutriendo todo el cuerpo Siente el interior tranquilo, la mente siente que el cuerpo es de chi. expandiéndose en el universo. la mente y todo el cuerpo de Chi se funden en el universo sentimos el interior Todo el cuerpo se transforma más profundamente en Chi, el interior es vacío. Nuestro campo de Chi, nuestra mente, se funde con todo el campo de Chi, la mente de los profesores. Se funde con el campo de Chi del doctor Pang. Corazón a corazón, información a información. ahora nuestro campo de chi es muy fuerte sentimos el interior sentimos como el campo de chi rodea todo el cuerpo y a la vez nutre el interior todo el cuerpo se ha vuelto a un estado juan juan juju kung kung tanta vacío pero no vacío todo se ha vuelto un estado de chi Están en un estado de uh, toda la mente y todo el cuerpo. Sentimos que nos fundimos con el cielo azul. siente que nos conectamos con el cielo azul y el cielo azul se conecta con todo el cuerpo los pies profundos en la tierra los pies se funden con el chi de la tierra El cuerpo se relaja, la mente se expande, ser respetuoso, serenidad por dentro. La mente es clara, la apariencia es humilde. La mente se aquieta. La mente se expande al exterior en el universo inmenso. Iluminando profundamente el interior. Sentimos que todo el cuerpo se armoniza con el Chi universal. Todo el cuerpo se armoniza con el jun Yuan Ling Tong Chi, con el Chi puro universal. Siente como todo tu cuerpo está en estado de Chi. Espacio. toma una bola de chi entre tus manos, frente al pecho. Siente la bola de chi. La man, las manos elevan la bola de chi y ahora la abren abrir Relajan. sentimos el campo de chi cerrar siente como todo se reúne en la bola de chi todo el chi abrir I'm Abre. abrimos el Chi y la bola se hace muy grande y se funde en el un Chi universal al cerrar desde la mente desde el Chi universal viene al interior a la bola de Chi la bola de chi es muy clara, abrir, se va, abrir la bola de Chi abarca todo el cuerpo se va Reunimos chi en el cuerpo. Partemos el chi en el cuerpo. Abrir. una gran bola de chile siente la bola de chi y elevamos suavemente la bola de chi siente que esa bola de chi es muy clara y pura y sube por encima de la cabeza Enviamos la bola de chi, relajamos hombros y codos y enviamos la bola de chi a todo el cuerpo, todo el cuerpo está abundante, y pasamos la cara la cabeza en el interior, se hace muy abundante en chi, sentimos el cuello, el chi en el cuello es abundante, conectamos, Bajando y sintiendo el pecho, el chi en el pecho, en el corazón y los pulmones, es abundante. Suavemente bajan las manos. Al interior del abdomen. El chi es abundante en el interior del abdomen. Las manos se relajan. Sentimos que el chi va a través. Desde las piernas hasta los pies, todo el cuerpo, todo el chi en el cuerpo, es abundante. La mente siente todo el cuerpo, desde la cabeza, el cuello, el pecho, abdomen, todo está abundante, lleno de chi. Elevamos. La bola de Hun Linton Chi. Las manos se relajan. Okay. Y elevan la bola de Chi. Para hacer abrir y cerrar en frente oh. al pecho. Your hands feel Sentimos ahora que subimos al Tantien superior. Sentimos Yin Tan, Yuchen y Pai Hui abiertos. Toda la cabeza se relaja. Sentimos el Tantien superior abrir. en tierra superior abrí se abre to the universe. en el universo y reunimos el chi universal Abrimos Cerrar. el tantien superior y el chi universal se abren se funde en el chi universal cerrar Abrir Cerrar Siente Hello. Que el tanque Hello. superior el chi es abundante. El chi es abundante en el tantien superior. La mente observa el interior. El Tantien superior es abundante en Chi, está en un estado de Chi. El Chi en el Tantien superior es abundante. Las manos bajan despacio <tose> al Tantien en medio. Sentimos el Tanti en medio. Respira suavemente. Siente tapar y el interior del tantien en medio abrir. El tanti en medio se abre. El chi reuniéndose en el tanque medio. Respira suavemente. Abrir. La mente se funde en Tantien, shen Chu, y Tapa están llenos de Chi. Abre. Hola. Se va. está ahí? Tiene el chi en el interior. Abrir, sin Siente que abril el chi se funde en el universo. Reunimos chi y cerramos. ¿Tarán? El chile el en el Tantien medio es abundante. El Chi en el Tantien Medio es abundante. Abrir. en medio, es abundante en chi es abundante chi en el corazón y en los pulmones abrir cerrar El tan el tanti en medio es abundante. Observamos el tanti en medio. El interior es vacío, pero no vacío. Nutrimos el interior. Las manos se relajan y bajan despacio al interior del abdomen. Sentimos el tantien inferior. El abdomen se relaja. inferior tuchi y Migmen juntos sentimos y abrimos todo junto cerrar Cerramos y sentimos el interior. Observamos el Tanti en inferior. Abrir. Cerrar. Say en el interior, el chi es abundante en el tantín inferior, abrir, Abrir, cerrar. Sentimos que el chi es muy abundante en el tan tien inferior. El Tantien Inferior sigue al Chi. El Chi del Tantien Inferior va a todo el cuerpo. Relaja los hombros, los brazos y manos. Las manos elevan la bola de Chi. Disfruta. con todo el cuerpo Inside, el interior no, no, no, es clear, body, tranquilo y claro todo el cuerpo de Chi es abundante en Chi no, your head. ahora sentimos nuestra cabeza sentimos el chi en la cabeza el chi es abundante el chi y la sangre fluyen bien relaja hombros y codos sostén la bola de chi el chi es abundante Ahora sentimos el cuello, sentimos el chi, muy buena información en el cuello, el chi es abundante en el cuello. la sangre, fluye bien en el cuello. Todas las funciones son normales. Sentimos que el cuello se ha vuelto muy fuerte. El Chi es abundante. Ahora sentimos el pecho. Todo el Chi universal y la buena información y nuestro potente campo de Chi está en el pecho. Dentro del corazón y los pulmones. La mente está muy clara en el interior, el chi en el pecho es abundante, el chi en el pecho es abundante, el chi, el abundante. El chi y la sangre fluyen bien. Corazón y pulmones se vuelven fuertes. Ahora sentimos el abdomen. Sentimos el abdomen. Reunimos chi en el interior. El chi es abundante. El chi externo es abundante. El chi saludable es abundante. Todas las funciones son normales. Dentro, Hunjuan lin, Qi, y adentro, Hong lin Qi, atrae buena información. At Ahora sentimos las piernas y pies. Qi. El chi es abundante, el chi y la sangre fluyen bien, piernas y pies se vuelven muy fuertes, Muy fuerte y el chin en el interior nutre el piernas y pies. Ahora sentimos hombros, brazos y manos. Reunimos chin en hombros, brazos y manos, el chi, el chi es abundante, el chi es abundante, el chi y la sangre fluyen bien, Ahora observamos todo el cuerpo. Sentimos que todo el cuerpo está lleno de chi universal y buena información. Y nuestro claro, grande y fuerte campo de Chi está todo en el interior. El Chi nutre todo el cuerpo y nuestro potente cambio de campo de Chi nutre todo el, el cuerpo. Todo el cuerpo se ha vuelto saludable, todo el cuerpo se ha vuelto fuerte relaja todo el cuerpo despacio las manos elevan la bola de chi al tan inferior en el interior vertemos el chi cubrimos tu chi Nutrimos el chi con tranquilidad. Todo el cuerpo. Tiene más chi. Y el chi universal se vuelve el chi del propio cuerpo. El cuerpo se relaja. El cuerpo se hace más y más fuerte. Enviamos buena información cada uno a sí mismo. Yo soy muy saludable. Yo estoy contento, contenta, enviamos potente información a la familia. Enviamos esta potente información a todos nuestros amigos, a todos nuestros amigos en el Chi, y enviamos esta buena información a todos los profes, La mente siente todo el cuerpo. Separamos las manos a los lados. Relaja todo el cuerpo. Y mueve todo el cuerpo. El cuello, las muñecas, la columna, y todo el chi y la sangre fluyen bien, bien, abrimos los ojos. Despacio. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.